18 o 10, sí, 18 18 de, de octubre eh, y y nada, hoy estaba practicando un poquito llevo un par de días recordando temas y, y el otro día cogí este libro que hace un montón de tiempo que no, que no usaba y que no veía ¿vale? el, el, mi primer libro de, para aprender a tocar el baño que compré, que me lo, recordó, me lo recomendó yo pensé que me lo había recomendado mi amigo Ramón Ramos, pero me lo recomendó Ángel, Ángel Ruiz. Ángel Ruiz, que es un banjista de, de Asturias. Muy reconocido, ¿vale? Y a, estamos hablando del año 2007 o 2008, que estaba yo empezando con el tema del banjo. Y, y me lo recomendó. Y me lo compré. Me lo compré en elderly. Baratito, vale 19 euros una cosa así. No es un gran libro, pero bueno, está bien. Y, y nada, y, y lo abrí y de casualidad salió el tema, ¿vale? El tema eh, se llama eh, Devil's Dream. Está aquí, en la parte de... bueno, aquí está. Entonces, tabulatura pues no hay. Pero este, este tema es muy conocido y la, y la vais a encontrar fácilmente. Si la encuentro en el Banjo Hangout, os pongo el link. Y nada, pues lo voy a tocar un poquito primero y luego lo, lo voy desmenuzando en, en torcillos a ver qué... A ver si le sacáis algún partido. Lo dicho, si no podéis adquirir el libro, que yo lo recomiendo que lo adquiráis, pero si no podéis adquirirlo, ya sabéis que probablemente, y si es así, pongo el enlace, la partitura, la partitura, no, perdón, la tabulatura está en el Banjo Hangout, donde recomiendo que suscribáis. Bueno, pues este es el famoso tema uh, Devil's Dream, que es de, de Bill Monroe, y en el cual cuando lo grabaron pues tocaba el banjo Bill Keith. No estaba tocando ya el Scruggs, sino Bill Keith. Y es uno de los primeros temas así que se conoce como del estilo melódico. No es difícil, tiene una parte liosilla, que es la parte del... Que no es que sea difícil, sino simplemente que estamos haciendo un roll de una manera... Y aquí lo cambio, ¿vale? Y entonces pues adaptarse, eh, adaptar la, la, el cerebro y la musculatura que, a que haga ese cambio, pues cuesta un trabajillo, cuesta práctica, como, como todo. Pero vamos, no es un tema difícil. Eh, bueno, lo vamos desmenuzando poco a poco. Bueno, pues eh, empezamos con una cosa que se llama Pochaitos. Se llama así en la jerga, le llaman así. Y es una entrada típica del Bill Keith. Y lo que se hace es... Se hace un slide desde el 3 o incluso desde el 2 a la. o incluso desde el 4 a la... al traste quinto. Mejor desde el 4, no, no tanta distancia. Y un roll. El roll es este. Perdón. ¿Vale? Ahora se hace un. un digamos, un... nos quedamos ahí un ratito. ¿Vale? Y ahora empieza en sí lo que es el, la melodía. Entonces, la melodía. Estamos en el traste séptimo de la segunda cuerda. Podemos poner este dedito o podemos poner este dedito, como más nos guste. Y el rol es. Una serie de notas de la escala de sol, y ahora nos vamos a quedar en un acorde de, de la menor. Lo podemos hacer así: el la menor completo sería así. Vale, entonces estamos tocando estas dos notas y esta nota. Entonces, hay dos opciones, o hacerlo como yo lo hago, que yo lo hago así, y las notas que doy es tercera, segunda, eh, cuarta en el séptimo traste, y vuelvo a repetir en la segunda. ¿Vale? Repito lo que llevamos de momento... Podemos hacer así o lo podemos hacer así. O incluso. Yo lo hago así porque luego me resulta más fácil hacer esta, esta otra frase. vale Si lo hago así, me, me coge como más, más fácil. Si lo hago así, tengo que cambiar bastante los dedos. Y, y hay que buscar en el bluegrass, como se va tan rápido, hay que buscar el menor movimiento de dedos posible. ¿Vale? Que el movimiento de dedo está aquí, pero no tanto aquí, no tanto en esta mano. Entonces repetimos lo que llevamos de momento. Y ahora voy a hacer una pequeña frasecita, que son unas notas de, de la escala de sol. Aire, cuarto traste, eh, quinto traste, aire vuelvo a lo mismo. Y ahora hago una, termino la escala de sol. frase completa pego un pellizco y empiezo de nuevo el pellizco es la quinta y la, la primera vale entonces repito todo a ver si me sale muy lento muy lento Y ahora, en esta, digamos que hemos hecho la parte A una vez, la parte A otra vez, pero aquí ya no remato con el pellizco, sino que directamente me voy a la parte B. Y en la parte B lo que hago es... Tercera, la tercera en el quinto traste, la segunda al aire, y ya empiezo el rolo el rol Esto parece fácil y lo es, pero al, al juntar las, las dos partes, la parte de la parte B, el rol de la parte A lleva otro, otro rollo. Entonces, esto es lo, para mí ha sido lo más difícil. ¿vale? Cuando me he aprendido este tema, lo más difícil ha sido empezar la parte B, que tengo que empezar... Con el índice en la segunda cuerda, esa, esa, esa secuencia, ¿vale? Entonces lo demás es, es igual. Es decir, que hago el mismo, mismo acorde de la menor. Hago la misma frasecita. ¿no? Y vuelvo a, a la frase. Y remato igual ahora no hago el pellizco, ese pellizco que hacemos antes no lo hago porque si hago ese pellizco se me va el tiempo entonces eh, repito digamos esta parte completa Pellizco, vuelvo. Y ahora si meto el pellizco. Y es lo que me permite volver a, a, al principio. Vale. Entonces todo completo. A ver si me sale, soy capaz de hacerlo lento, lento, lento, lento, lento a ver si tengo almanaque si en combinación esto y la tablatura del, del banjo en out eh, lo sacáis